Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a de qué estés escuchando este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo se me mejoró la voz? Bueno, eh, vamos. Ahora sí, estuve muy mal. Estuve una semana sin poder trabajar eh, por culpa de la voz. Así que estoy medio atrasado. Vamos. Eh, Ahora sí, con la casa 5 en los 12 signos, ya viste por dónde viene el trabajo, vos ya te diste cuenta, porque vos ya venís trayendo todos los otros videos, es decir, el, el video 170 y pico, así que vos que venís haciendo la, la consecutividad de las clases, ya te diste cuenta de cómo es el tema. Ya empezás a entrar en, esa, eh, en ese nuevo diálogo que tenés con este idioma. Bueno, casa 5 eh, en Aries, tres palabras claves: apasionamiento, imponentes y liderazgo. En Tauro, la casa 5, romanticismo, artísticos, belleza. La casa 5 en Géminis, habilidades, dualidad, altibajos. La casa 5 en Cáncer, protector dependencia, instintivo. La casa 5 en Leo, dramatismo, orgulloso, egocéntrico. La casa 5 en Virgo, impaciente, detallista, racionalización de todo. Casa 5 en Libra, relaciona relacionista pusieron unas palabras estos chicos estos chiques relacionista equilibrio creativo casa 5 en Escorpio intranquilidad absorbentes posesivos casa 5 en Sagitario respetuosos optimistas comprensivos casa 5 en Capricornio trabajador disciplinado restricciones Casa 5 en Acuario, originalidad, sorpresas, dudas. Casa 5 en Pisces, enigmático, magnetismo, escapismo. Tengan cuidado si tienen casa 5 en Pisces con el escapismo. Nunca es bueno porque donde se escapan se llevan el problema. Bueno gente, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Eh, Mañana nos volvemos a encontrar Sí, claro que sí, por supuesto Como todos los días, ¿con qué? Con la casa 6 en los 12 signos Estamos recorriendo las casas En los signos, para después poder Juntar casa, signo Y planeta mm, ¡Qué hermoso! Nos vemos, Chao.